Buenas a todos, gente. Bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo más que especial, otra vez en mi canal. Y hoy os traigo un videazo que os va a encantar porque os voy a explicar cómo entrar a servidores craqueados en root. Mucha gente habrá intentado entrar en servidores y saldrá lo de no eres de la whitelist o player already connected. Hay muchos tipos de errores en el juego pirata, pero yo voy a explicar cómo solucionar. Para los que os piden eh, hacer la whitelist, es tan sencillo como… Esto lo voy a hacer con mi server, ¿eh? ya os lo digo aquí. Dando un golpe a la mesa Meteos a mi server porque os prometo que no va a defraudar Es uno de los mejores servers que ahora ya mismo craqueados de hispanohablantes, ¿no? ¿Se dice? Eh, llevamos cuatro días y tenemos más de 200 jugadores Y 200 miembros eh, Normalmente hay una serie de actividad de unos 50 a 100 Jugadores activos eh, de base Hay momentos que hay más, hemos metido Vamos a meter eventos, vamos a meter torneos Vamos a meter un día a la semana Que será Battle Royale vamos a, hacer, vamos a hacer muchísimas movidas, chicos O sea que, por favor, meteos que os va a merecer la pena pero bueno, ¿cómo entras a estos servers? Simplemente cuando dais doble clic al server, un poco más para adelante os voy a explicar otra cosa que son los tipos de server. Por si no os gusta Biceland, que es nuestro servidor, podéis optar por otro server. Pero bueno, os voy a explicar cómo entrar a cualquier servidor craqueado desde mi server, ¿vale? O sea, explicándolo con mi server. Os pediría la Wiley Simplemente tenéis que dar clic a visitar página web y os meterá en el Discord oficial de Biceland. Una vez que estáis en el Discord oficial, tenéis que ir a Pasos de Whitelist y ahí os explicará cómo hacerla, pero yo igualmente os lo voy a explicar. Tenéis que copiar eh, lo que veis en pantalla, te lo pondré en la descripción también, y donde pone tu Steam ID, cambiar tu Steam ID por tu Steam ID. Se, se entiende, ¿no? ¿Cómo conseguir vuestro Steam ID? Tan sencillo como ir a vuestra página de Steam y en vuestra página de Steam copiar el numerito que hay arriba. Una vez lo cambiáis y lo enviáis, un moderador os lo da paso y tendréis que volver a entrar y ya está. Ya está, listo, habéis entrado en el servidor. Perfecto, bienvenidos. Es muy sencillo, pero es que hay gente que no sabe hacerlo, por eso hago este vídeo, porque hay muchas personas que tienen el original y en el original normalmente no te piden whitelist y cuando quieren entrar en mi servidor, porque puedes entrar desde el original o desde el pirata, me preguntan, no puedo entrar, me piden whitelist, ¿qué mierdas es esto? Y yo te digo, tío, ¿en serio me estás diciendo, muchachos? Y se lo explico. Pero nada, por eso hago este vídeo, para que no me lo pregunte nadie más. Aparte de todo esto, lo que voy a explicar ahora rápidamente también es el tema de qué tipo de servidores hay. El nuestro, por ejemplo, es un... Base vanilla, modeado. No sé si se puede entender porque os voy a explicar ahora todo. Vanilla son los servidores clásicos, servidores que no tienen ningún tipo de modificación. Los modeados, como dicen en nombre, son los que tienen modificaciones. Por ejemplo, mi servidor Biceland es vanilla modeado porque el harvest, o sea, la recolección y el luteo es vanilla, igual que los originales, o sea, no hay ningún tipo de busteo para que recolecte más rápido ni te dé más materiales, está todo igual, pero tiene algún tipo de mod. Por ejemplo, lo de los stacks, que puedas cargar más madera encima o más piedra encima. El tema de las skins, que podemos meter todo tipo de skins en el juego. Todas las que hay de pago las podemos meter gratuitamente. El tema del remove, que, por ejemplo, si ponéis una madera de metal y no la podéis destruir en los originales Normalmente no se pueden destruir a no ser que tengas c 4 o tal Si es tu, es tu puerta o es tu pared, la puedes destruir con un comando Y muchos más comandos, hay muchas más mierdas y tal O sea, el servidor no está muy petado Queremos que se parezca lo máximo posible al clásico Que sea hispanohablante y que puedan jugar la gente de craqueado Así... Hacemos como una, un globo Y hacemos una pequeña comunidad de gente española Y de Latinoamérica Jugando en un mismo servidor de Rust Así que ya os he explicado los vanilla y los modeados Dentro de los vanilla los modeados Podéis ya elegir si queréis jugar un servidor tipo PvP, player versus player O PvE, que no puedes pegarte con otros players Es player versus entorno no Creo que es, jugador contra entorno Y jugador contra jugador Los PvP ya, son los mejores para mí Porque hay algunos servidores PvP que normalmente son los por mil Como Rustasos, eh ukn.gg os estoy diciendo nombres de servidores, ¿eh? que aparece directamente con armas con balas y con Material para construirte una base chiquitita Entonces te construyes una base, tienes las armas Y ya directamente te vas a pegar Y luego ya tenemos los servidores, dentro de los modeados Tenemos varios servidores tipo zombies Para imitar un poco al Z, ¿no? El Rus con zombies Tenéis servidores, lo que digo yo, de recolección Y luteo base Y de recolección y luteo por 1, por 2 Por 3, por 4, por 5, que es lo que veis En el título que pone, por 5, por 10 ¿Y esto qué significa? Si en un servidor normal Tú picas y te da 100, un árbol pues si estás en un servidor por 5 en vez de 100 te dará 500 Sencillo, ¿no? Se entiende Y yo creo que no tengo nada más que explicaros Yo creo que con esto es más que suficiente para que sepáis Cuáles son los mejores servidores para vosotros En cuál podéis optar a jugar más En cuál os gusta más Y por supuesto que el mejor es el mío O sea, no os voy a mentir, ¿eh? Esto ¿Me podrían denunciar por esto? ¿Es clipbait? No sé si es clipbait, pero si es clipbait, me suda un poquito Lo que viene siendo las pantorrillas, muchachos Pero vamos, que os quiero un huevo Que espero que os suscribáis, ya que es un muchísimo Vídeo de Rust y bueno, llevo tres vídeos, tampoco me quiero flipar. Que no me voy a enrollar más, coño, que hasta luego, que os den por culo. Un besazo a todos y a todas y nos vemos en un próximo vídeo.